ya sabe mire, no te deprimas, vive la vida bien recio, mira para que no tenga ningún desprecio, no más mira, ya sabe mire lo tengas, bien expreso, yeah, vamos a darle bien recio, uff, sufro en esta pista, ya sabe yo no soy artista, pero le meto a la cabrona como si fuera autopista, con una chero que a los 20, ya sabe mire de repente entro con Metralleta, ya sabes, no me retan porque ya sabes, yo tengo un pinche callo, que nunca fallo.